Hola, somos siete familias afectadas por la hipoteca. Cuando fuimos a firmar entre notarios nos dijeron que mis padres avalaban con su piso durante cinco años y en la escritura pone 40 años. Fuimos engañados. Todos nos sentimos engañados, ya que las condiciones que nos ofrecieron no se han respetado. En mi caso se quieren quedar mi piso y aparte una deuda de 60.000 euros, los cuales también nos avalaron mis suegros y ellos tienen 75 años y tienen que responder a la deuda. Cuando mi hijo se compró el piso, el director del banco me dijo que yo lo avalaba con, con 3 o 4 millones. Y a los cuatro años sal, saldría del aval. Es mentira, me engañaron. Tengo una hipoteca en mi piso de 74 mil euros y 40 años. Y ahora nos quieren quitar las dos viviendas. Hemos sido engañados. Tengo dos hipotecas, las cuales mis padres están en las dos... La primera me han ofrecido la dación total de la primera, pero aún me queda la segunda, que me queda una mochila de 150.000 euros. Sobre coacción me obligaron a poner a mis padres como avales y tienen 76 años. Me siento engañada. Hemos sido engañados. Los avalistas no son solo avalistas, sino que gracias a la pan nos hemos dado cuenta de que también son propietarios de la deuda. Cuando fui, a comprar el, cuando fui a firmar la hipoteca me dijeron que tenía que poner daval a mis padres. Me dijeron que en cuatro o cinco años los podía quitar. Ahora me he visto en un problema y tengo dos hipotecas y mis padres con 75 años. Y me han dicho que ahora tengo que pagarlo todo. Me siento estafado. A mí me hicieron firmar un contrato falso porque estaba en paro y no cobraba nada. Y a mi cuñado que tenía su piso pagado, que le dejó en herencia a mi suegra también que estaba como avalador, ahora está como titular y comprador. He sido estafada y engañada.